y que sería bueno empezar a esclarecerlo. Es por eso que desde NotiSeñales Señales hemos invitado a dos lideresas de la comunidad, obviamente pues dos mujeres que esperamos que puedan hacer parte de la Comisión de la Mujer y que con su liderazgo pues se pueda llegar a muchas luchas. Gracias Miladis Goti, gracia, gracias gracias eh, Cinda Gutiérrez por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio tan importante. Quiero que por favor se presenten. Hola. ¿Milades? Bueno, empezamos. Yes. Muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos, encantada de estar en este espacio, de eh, conocer las distintas posturas y opiniones y me gusta que la población sorda, mi comunidad, esté viendo el noticiero. Soy de la ciudad de Medellín, esta es mi seña, sí, y bien. hago parte del de movimiento Poder Sordo de la Gracias, ciudad. Gracias Miladis. Cinda, preséntate por favor. Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Cinda. Esta es la señal con la que me identifico y voy en la ciudad de Ibagué. Me alegra mucho poderlos ver y poder compartir con la comunidad sorda. Bien, muchas gracias a ambas. Ah, en este momento tenemos aproximadamente 200 personas conectadas a través de nuestro Facebook Live y otro tanto más que de seguro están viéndonos a través de nuestra web de Fenascol Digital. En los comentarios de Facebook Live pueden dejarnos sus opiniones Acerca de este debate Y pues las respuestas a los temas que aquí Se van a plantear Así que quiero Antes de darles paso Pues hacer la pregunta ¿Es o no la lengua de señas Patrimonio cultural De la comunidad sorda? ¿Ustedes qué dicen? No sé quién quisiera empezar de las dos ¿Y Sina? ¿Quién de las dos? Miladis Bueno, cualquiera, no importa Bien eh, yo disfruto mucho de estos espacios, gracias sobre todo por permitirlo, ya anteriormente eh, con Cinda habíamos hablado de que necesitábamos hablar de esta situación, no se había concretado el espacio y creo que ahora es pertinente aprovechar y hablar al respecto, eh, gracias a Cinda por, por permitir eh, compartir con ella y discutir al respecto. Eh, bueno, para responder a esa pregunta, sí. Sabiendo que es un patrimonio, sí, esta seña también es aplicable, y la lengua de señas es uno de los elementos constitutivos de la comunidad sorda, eso es obvio. La lengua de señas es originaria, es una lengua natural, es eh, una lengua que hace parte de esos ejercicios de lenguaje que ha florecido dentro de ese nicho que es la comunidad sorda y poco a poco se ha convertido en ese elemento vital, en ese patrimonio. Pero tenemos distintas opiniones, no sé si de pronto, Cinda, eh, creo que todas, nosotras dos partimos de un punto inicial, pero eh, similar, pero en las acciones diferimos. Tenemos distintas formas de llegar a ese objetivo que es la comunidad sorda y esas acciones y, y, y esa forma de accionar es distinto eh, desde la posición de Sinda y Mía. Eh, tenemos un entendimiento similar pero en el proceso, en el camino, eh, diferimos y es que pasa que la comunidad sorda dentro de su discurso eh, tiene ideologías diversas. Y viendo eh, las distintas opiniones de la población sorda, eh, veo que tenemos dos puntos de vista distintos. Eh, quiero preguntarle a Cinda exactamente la misma pregunta. O sea, yo creo que sí, y asumo que tú también lo responderías. Pero, ¿cómo serían tus acciones para defender? ¿Cuál sería tu argumento para decir que sí? Aprovechar para hacer una pregunta y aclarar eso que tú cuentas de las acciones, de acciones diferentes, ¿a qué te refieres? Sí, eh, buena pregunta, acciones me refiero a um, tenemos distintos, distintas posturas, ¿sí? A partir de esta situación de la apropiación cultural tenemos unas acciones que defienden, que son eh, que quieren conservar y restringir eh, la lengua de señas, pero las acciones que yo defiendo hablan de que tenemos efectivamente una lengua natural que es propia de nosotros, pero que eh, yo la comparto. Más bien es una posición liberal, eh, quien esté interesado es bienvenido. Si tú tienes un interés, quieres eh, acceder, ser usuario de la lengua de señas, eh, lo podemos compartir. ¿sí? Nuestro patrimonio hace alusión a, a nuestra historia, a nuestros trabajos, a todo ese acervo documental eh, que nos eh, puede visibilizar en espacios como museos o en... Eh, videos históricos no sé si Cinda qué piensa al respecto okay. gracias Miladis Cinda cuéntanos tu opinión bueno muchas gracias eh, Miladis muchas gracias por tu opinión eh, anteriormente pues en Facebook yo he estado hablando acerca del patrimonio la lengua de señas como patrimonio y pues agradezco a Fenascol que se traiga este tema aquí entonces, la lengua de señas es, hace parte de una minoría lingüística. Entonces, esa minoría eh, usa esa lengua de señas. Sabemos que la ley 324 hace reconocimiento de la lengua de señas. Además, se fortalece ese estatus con la 982, con esta ley, que va encaminada a fortalecer la ley perdón, de fortalecer eh, la lengua de señas como tal. También tenemos eh, una sentencia de la corte que es la 605, la C-605, a la que se demandó y la corte hace un análisis y documenta eh, el por qué se hace la demanda contra la lengua de señas y habla de las minorías y la lengua de señas como patrimonio. Y llega a la conclusión de que sí. La lengua de señas hace parte de los diferentes grupos o de las lenguas nativas como tal en los diferentes espacios. Por ejemplo, eh, los grupos étnicos tienen un territorio y tienen un límite y nosotros no pudiéramos hablar de esos territorios físicos porque nosotros hablamos, obviamente, de todo lo que en, engrana la cultura, la lengua de señas y toda esa eh, tradición que tenemos como personas sordas, porque las personas sordas vivimos en todo el territorio nacional. Entonces, cuando ya se entra a analizar desde esta sentencia, la 605 nos ayuda muchísimo a tener claridad en este tema. Eh, cuando hablamos de lengua o de idioma, están a un mismo nivel, pero tienen el mismo estatus. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de eh, los países y salimos a un país extranjero, eh, podemos aprender eh, diferentes idiomas extranjeros como inglés, francés, portugués. Y en cada uno de los países eh, tiene una gramática, una sintaxis propia de la lengua y las lenguas lo tienen. Pero hay que aclarar algo. Eh, estas lenguas como tal están abiertas al mundo están abiertas a cualquier persona que quiera aprenderla es universal entonces cuando eh, la lengua de señas no es universal la lengua de señas pertenece a una minoría a un grupo minoritario como tal a un colectivo que usa esa lengua. Entonces, es diferente cuando hablamos de, una, de un grupo o a cuando hablamos de un país. Entonces, no hablamos de una lengua universal. Pero tenemos una responsabilidad, que es cuidar, valorar ese patrimonio que tenemos y permanecerlo, hacerlo permanente en el tiempo. Nosotros como personas sordas tenemos eh, de manera natural la lengua de señas, eh, manejamos el espacio tridimensional eh, y todos los parámetros de la lengua de señas que no manejan los oyentes. Claro, la lengua de señas está abierta para que las personas oyentes puedan aprenderla, eh, que sean compañeros de nosotros, de pronto que estén interesados en conocerla. Pero en cuanto a la cultura, los objetivos como comunidad, también nuestro patrimonio, no, los oyentes no pueden llegar a este nivel. Los oyentes pueden llegar a comunicarse y ver muy bella la lengua de señas, pero nunca van a tener esa propiedad como personas sordas. Una persona, eh, por ejemplo, puede... Eh, entrar a una eh, plataforma, poder aprender eh, la lengua de señas y pueden ver eh, algunas eh, señas eh, de acuerdo a la configuración, de pronto pueden cometer algún error, no lo pueden hacer muy bien. Pero las personas sordas cuando lo enseñan lo hacen de manera natural dentro de sus contextos y no lo hacen eh, de pronto de una manera asignada como lo haría un oyente. ¿Por qué? Porque es la lengua natural. Entonces de esa manera las personas sordas tienen esa riqueza y esa riqueza es de todos ustedes, de las personas sordas. No cualquier persona puede llegar a aprender la lengua de señas. Entonces, hay que tener claro la diferencia entre idioma y lengua. Bien. Claro. Eh, con base en eso que tú cuentas y en lo que ha comentado Milades también, encuentro que ambas están de acuerdo en que la lengua de señas es patrimonio cultural de la comunidad sorda. Sin embargo, Milades habla de unas acciones, y de hecho yo recuerdo que Miladis había publicado hace un tiempo ya un video en el cual hablaba que la comunidad, la lengua de señas estaba abierta a cualquier persona, incluso las personas oyentes que quisieran usarla. Entonces eh, quisiera saber también la opinión de las personas que nos están viendo a través de Facebook en este momento, porque varios de ellos están hablando que las personas Ajá. oyentes al ver esta apertura lo que hacen es que se apropian de ella, la enseñan mal, algo así como lo que estaba mencionando Cinda, acerca de las configuraciones manuales que se utilizan, los gestos, pero entonces al entender que esto es patrimonio y que esté abierto, ¿qué puede suceder para más adelante cuando la lengua no se usa bien? Bien. ¿Milades? Sí, Gracias, Cinda, estoy de acuerdo contigo, es verdad. Las lenguas, las lenguas orales y las lenguas de señas difieren, por supuesto, son distintas. Pero esa pregunta, eh, en general, esa, esa pregunta va encaminada a... A ver, vamos por partes. Primero, la gran mayoría de personas sordas cree que la lengua de señas... Eh, eh, está en un estatus similar a, a, a la lengua hispanohablante, el español, y, y que puede acceder a muchas cosas. Pero finalmente estos movimientos asociativos están aquí porque eh, queremos garantizar eh, ciertos, eh, ciertas situaciones. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un medio para poder lograr ese objetivo? Sabemos que es nuestro patrimonio, nuestro patrimonio como comunidad, pero yo abro las puertas a las demás personas porque pasa que eh, la igualdad, eh, los sueños que tenemos eh, de, de ser iguales, de tener un estatus similar a, a, a los oyentes en la aplicación, tiene que abrir sus puertas. Sí, sabemos que hay un estatus que también somos una minoría, pero ese recelo y esa protección eh, tenemos que defenderla, o sea, no solamente decir, vea, eh, los oyentes pueden acceder a la lengua de señas y aprenderla, pero ustedes no pueden monetizarse a partir de ella. Y claro, hemos visto que en la sociedad un factor importante es la economía y sabemos que en nuestra comunidad eh, mucha está en una situación precaria, son pobres, ¿sí? La lengua de señas tiene un valor, y estamos, tenemos la razón en eso, pero es, eh, debemos reconocer la moral de cada uno, por eso yo digo, hay que abrir las puertas de nuestro mundo, en nuestro discurso tenemos que conservar o reconocer que... Esto que de, decimos de que queremos tener un mundo e, e, en equidad, que de, queremos acceder, tenemos que ser coherentes con nuestras acciones, ¿sí? Hay que compartir el conocimiento hay que construir de forma aliada para que este sistema evolucione y podamos eh, incidir en este mundo. Porque en un futuro eh, probablemente no nos reconozcan como personas sordas y no sordomudos, no van a saber si es lenguaje o lengua. Queremos acabar con eso, queremos disolver esas dudas. ¿Y eso cómo se hace? En acciones, acciones que permitan abrir las puertas. Porque la verdad, esa mentalidad es... Arcaica Es antigua esta discusión, esta polarización eh, entre nuestra comunidad. Eh, la verdad vemos que como resultado eh, tenemos un estatus bajo comparado al español. Sabemos que el reconocimiento de la lengua de señas apenas se dio en el 96, ¿sí? 25 años apenas, y este proteccionismo eh, por tener ese, esas situaciones en donde nos han dado en la cabeza, por decirlo de algún modo, es un trauma que tenemos como comunidad, pero es importante generar unos criterios, un código de ética para los intérpretes, establecer unas formas de enseñanza eh, como una segunda lengua, cierto, es importante trabajar de manera mancomunada y aliada para poder incidir al mundo. ¿sí? Si nuestras acciones como comunidad empiezan a polarizarse, probablemente los oyentes van a generar unas acciones totalmente independientes, porque es que no hay unas reglas de juego y eso no va a importar para ellos y van a continuar haciendo cursos de lengua de señas. Entonces, yo me sueño que sabemos que somos una minoría, pero necesitamos el apoyo de los oyentes. Necesitamos ofrecer un espacio para ellos que puedan divulgar lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de los influencers y de los seguidores, vemos que mucha gente eh, empieza a mirar la lengua de señas desde otra perspectiva y empieza a reconocer a la comunidad sorda. Si esto no pasara, eh, la gran mayoría no sabría todavía cómo nos comunicamos, eh, quién es una persona sorda. Entonces, ese es mi sueño, empezar a pensar en nuestras acciones para cuidar de nuestra lengua, establecer unos criterios, unos indicadores... ¿Sí? tener una ventaja o si no verlo desde una desventaja hay que hacer una, un balance una comparación, estar en equilibrio no podemos ser tan proteccionistas con nuestra lengua, es una lengua libre sí. y hay muchas teorías en donde se habla de que son, las lenguas son libres punto gracias Miladis por lo que nos acabas de comentar Cinda, cuéntanos tu opinión Sí, muchas gracias, eh, Milades, por tu opinión. Bueno, anteriormente eh, hemos estado hablando sobre lengua, eh, idiomas y cómo también eh, tenemos la sentencia de la Corte. Pero, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Obviamente esta eh, responsabilidad está en la antropología, la sociología, también en comunicadores y personas que han estudiado la comunicación. También la comunicación de masas, en cuanto a los discursos y las investigaciones que se han dado, hay mucha eh, información teórica y argumentada sobre el tema. Entonces, cuando hablamos eh, de estos colectivos que usan unas lenguas especiales o estas minorías, eh, podemos entrar a pensar, por ejemplo, cuando hablamos eh, de la lengua de señas y los oyentes pensamos en que están apropiándose de estos espacios es porque nos están poniendo desventaja. Por ejemplo, Milades dice, es muy bueno que estén abiertos para que las personas sordas puedan aprenderlo. No estamos diciendo que sea prohibido que las personas sordas de las personas oyentes puedan aprender lengua de señas, ¿sí? porque esto obviamente permite la accesibilidad. Y he visto eh, que muchas personas oyentes en Medellín están aprendiendo lengua de señas, pero esto no quiere decir eh, que se puedan apropiar de todo lo que trae una lengua en sí tanto cultural como antropológicamente, no porque es que empiezan a ir delante de nosotros. Es mejor que sea el oyente quien va atrás y nosotros adelante llevando ese liderazgo y mostrando esas posiciones de privilegio y la lengua de señas como tal. Entonces no podemos permitir esa apropiación cultural. Obviamente en este momento no tenemos una ley que nos resguarde en cuanto a ese tema, pero nosotros como comunidad sorda, eh, nosotros debemos estar unidos y luchar por un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Eh, proponer al Ministerio de Cultura, que así como tiene eh, la Ley de las Lenguas Nativas, y que ya es, eh, a, nosotros ya también aparecemos eh, dentro de esas eh, ley de lenguas, pero que de acuerdo a esta sentencia eh, podamos hablar de un patrimonio, un patrimonio eh, como la lengua de señas, como son las otras lenguas nativas. Entonces nosotros como comunidad sorda debemos hacer esa incidencia ante el Ministerio de Cultura, ante el gobierno, y poder que esté establecido en un documento, en una ley, eh, que es un patrimonio, porque esto va a permitir el avance, el estatus de la lengua. Así que nosotros vamos a poder fortalecerla, ¿cómo? Con investigación, con recursos para poder avanzar. Las personas oyentes ya no van a poder llegar a desconocernos, sino van a conocer la lengua de señas como la lengua propia de la comunidad sorda. Esto no quiere decir que ellos no puedan aprender lengua de señas, claro que pueden aprenderlo, eh, porque, pero queremos que trabajen junto a la comunidad y eso va a permitir estatus y reconocimiento a nosotros como comunidad sorda. Eh, también eh, la ley de planeación lingüística, la 2049, tenemos que agradecer a esta ley, pero hay algunos asuntos que nos, con los que no nos sentimos cómodos y con los que necesitamos que de pronto sea reformada esta ley y nosotros podamos seguir trabajando. Haciendo investigaciones en diferentes países, ya los, las personas sordas y su lengua es reconocida como un patrimonio, pero en algunos está la ley, en otros no. Aquí en Colombia tenemos que agradecer que ya hemos dado los primeros pasos, tenemos leyes, tenemos sentencias a nuestro favor y podemos velar porque sea reconocida como un patrimonio por el Ministerio de Cultura. En este momento, porque está el malestar? Y yo en Facebook, en mi perfil, he hablado de la apropiación cultural que están haciendo algunas personas, y es una situación que se está dando porque las personas oyentes se están apropiando de estos espacios y no se están viendo ni se están visibilizando las personas sordas. Y son ellos quienes se están apropiando de la lengua de señas, entonces mi pregunta es, ¿dónde están las personas sordas? No están siendo visibilizadas. Entonces es ahí donde nosotros estamos en desventaja como personas sordas. No estamos siendo visibilizadas y nosotros debemos tener esa ventaja en ese aspecto. Las personas oyentes eh, tienen una ventaja obviamente que es la audición y tienen sus procesos, pero nosotros como personas sordas también debemos aprovechar esas oportunidades y estar en esos espacios porque nosotros necesitamos oportunidades como estas, entonces es allí donde estamos hablando de trabajar en estas propuestas, no que lo haga Cinda Sola, sino que este, todo el colectivo, todas las personas sordas, las organizaciones, el INSOR, que sea un apoyo y un movimiento de todos hacia el Ministerio de Cultura, no solo de una persona sorda, penascolda también debiera de ayudarnos, no sé Henry qué piensa al respecto. También sabemos eh, que la ley 982 es muy importante para nosotros y allí nos apoya. Eh, obviamente hay que reglamentarla, ya tenemos la ley, pero necesitamos la aplicación de esta ley de aquí en adelante, porque no solamente tenemos que hablar de la comunidad sorda como tal, sino también de todas las instituciones y todos los colectivos que nos puedan ayudar a hacer esa incidencia. Sí, no, también por comentarnos tu opinión. De ahí también resalto algo muy importante, que es esta ley que ha salido desde el Ministerio de Cultura recientemente. No sé si ustedes recuerdan que desde NotiSeñales, el viernes pasado, José estaba hablando acerca de, esta, de este consejo de las lenguas maternas, que hay, de las lenguas nativas que hay en nuestro país, entonces también esa incidencia que se está haciendo al interior de este eh, consejo. Pues vamos a dar una... Bueno, vamos a continuar entonces con el debate que hicimos al inicio de Noticeñales. Ya hemos visto también los comentarios que nos han dejado nuestros viewers en este momento. Mari Plazas, la doctora de Mari Plazas... López, perdón, Luz Mari López de intérprete ella es una doctora que es lingüista con su doctorado y ella deja allí en los comentarios y dice que se regala ese patrimonio pero antes que nada lo importante es poder organizar la enseñanza de la lengua de señas de la mejor manera los cursos de, de lengua de señas, la teoría, que esa teoría sobre la cultura y la lingüística esté allí en los cursos y que todas las personas oyentes que se inscriban y estén aprendiendo de la lengua, pues también puedan conocer de estos temas acerca de la lingüística y de la cultura, para que de esta manera, pues también se infunda el respeto por la lengua. ¿Qué opinan ustedes? Porque muchas personas sordas están enseñando la lengua, de hecho también ahora muchas personas más oyentes la están enseñando y esto pareciera como apropiación de estos espacios de capacitación, pero ¿qué opinan ustedes sobre el comentario que Luzmari nos ha dejado a este respecto de los cursos de lengua de señas? Eh, Miladis. Sí, esa pregunta es muy buena. Quisiera preguntar también, por ejemplo, en la Universidad del Bosque, la Universidad ITM, la Universidad del Valle, que tiene la tecnología en interpretación y los distintos programas de interpretación, ¿la mayoría de profesores son oyentes o sordos? Quiero hacer esa pregunta. Esta pregunta la hago porque... Los cursos de lengua de señas deben ser dictados por profesores sordos, pero en la academia, en la educación superior, ¿cómo podemos intervenir en esos espacios? O sea, entonces, los profesores de las universidades están apropiando de la lengua de señas, están eh, robando nuestro patrimonio, ¿cómo lo podemos pensar? Sí, la lengua es nuestro patrimonio. Pero el uso, por ejemplo, los nuevos programas que están en el, la Universidad del Bosque, el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Universidad del Valle, la gran mayoría de profesores eh, saben temas sobre traducción, sobre interpretación, pero pocos saben de la lengua de señas, es una reflexión que yo me hago. La pregunta que nos está haciendo Luzmari frente a los cursos de lengua de señas, claro, podemos establecer unos criterios eh, de cómo enseñar, cómo informar de una manera pertinente, pero en las redes sociales, eh, así como en YouTube, vemos muchos oyentes enseñando lengua de señas, que no los conozco, entonces ¿qué hacemos? ¿restringimos sus cuentas? Eh, hacemos una denuncia, los bloqueamos o sea, lo más importante que yo quiero dejar aquí es pensar en que debemos pensar en aliados sordos ¿sí? en estos distintos espacios porque somos los protagonistas de nuestra historia de este patrimonio pero finalmente no hay una obligación o más bien una restricción frente a la lengua de señas ¿Sí? Si estamos hablando de un, un trabajo formal, debemos buscar a las personas cualificadas. Entonces, hay dos rutas. Hay muchos errores, como dicen, en la configuración manual. Hay muchas adaptaciones o eh, combinaciones de otras lenguas de señas. Pero en la educación formal es importante trabajar en la estructuración de ese ejercicio. Por ejemplo, lo, las universidades que mencioné. Es una situación que hay allí. Vemos estudiantes que se gradúan, que son profesionales, pero que aún les falta experiencia en el campo. Entonces, hay que aclarar esta parte allí. Y es que esto guarda relación con algo que nos comentó Mario Santa Cruz en los comentarios, y él habla acerca de las universidades que en estos momentos están enseñando lengua de señas y la están haciendo personas oyentes. Es una crítica que nos ha llegado a Fenascol, uh -huh. y la cual tenemos que también hacerle seguimiento. Ahora, Cinda, cuéntanos tú. Sí, eh, gracias. Bueno, con lo que dice Miladis, eh, en cuanto a las universidades, en realidad, en la ley 2049, dentro de la ley aparece un parágrafo, donde dice que la lengua es la lengua en eh, la educación superior eh, en realidad eh, está afectando eh, a todas las asociaciones de lengua de señas que están enseñando la lengua de señas. ¿Por qué? Porque está cambiando a que las universidades ofrezcan estos cursos de lengua de señas pero los profesores no son sordos, no lo dice la ley, no lo contempla, solamente dice que la formación debe estar eh, a cargo de las universidades o de la educación superior y eso está afectando a nosotros como sordos, a las organizaciones, a las asociaciones de personas sordas, a los profesores sordos, porque ya no están siendo contratados porque la ley no lo dice. Entonces es importante eh, tener en cuenta qué es lo que dice la ley y qué temas son incómodos y nos están afectando como comunidad, porque no es claro, no es claro que diga que sean las personas sordas o una persona nativa de la lengua quien la enseñe, que sabemos que la lengua de señas tiene los parámetros lingüísticos, formacionales, gramaticales, sintácticos, que son propios de la lengua de señas, y esto obviamente quien lo puede enseñar de la mejor manera, es una persona sorda. También a uh, los colectivos sordos hacen falta ese empoderamiento, porque los oyentes están obviamente apropiándose, dependiendo... Eh, de estas eh, personas oyentes que nos están ayudando en la comunicación y los están dejando adelante, que sean ellos quienes tomen los liderazgos, pero somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Eso no quiere decir que las personas oyentes no nos puedan apoyar, hay muchos oyentes que están eh, fortaleciendo la comunidad, eh, abogados que nos ayudan en cuanto a legislación, investigadores que nos ayudan a teorizar, y todo eso nosotros como personas sordas podemos ayudarlos a empoderarlos, pero debemos tener esa conciencia y tener ese movimiento para nosotros poder hacer esa propuesta al Ministerio de Cultura. Por ejemplo, eh, Miladis habla del poder sordo en Medellín, pero pues es algo que a mí me emociona porque es un colectivo sordo. sí, Están sacando su empuje paisa eh, y son ellos quienes están llevando la delantera, así debiéramos de hacerlo siempre, como se ha hecho, eh, y nosotros debiéramos de seguir en esas posiciones, empoderar a los otros con ese poder sordo, pero no debemos de estar dependiendo de los oyentes, debemos nosotros mismos labrar nuestro propio camino y poder seguir avanzando, seguir avanzando y progresando, hacer que la lengua de señas sea propia de la comunidad sorda y trabajar en torno a esto. En este momento cualquier persona oyente puede enseñar lengua de señas porque la ley 2049 no es clara. Entonces de acuerdo a la ley ellos lo pudieran hacer, entonces la ley no es clara y los oyentes obviamente sin conciencia lo pueden hacer. Entonces es importante que las personas sordas nos apropiemos de esto y no dejemos que los oyentes se apropien culturalmente de la lengua de señas. Por ejemplo, nosotros sabemos que en los territorios indígenas hay unos límites territoriales que no se pueden pasar porque si no van a tener unas consecuencias nefastas, porque ellos mismos manejan sus códigos civiles, su justicia pero nosotros, eh, nosotros ahorita no podemos entrar eh, de pronto a permitir que los oyentes vayan a apropiarse culturalmente de todo ese legado que nosotros tenemos como patrimonio dentro de nuestra lengua. Como dice eh, Miladis, es importante que nosotros podamos hacer esa propuesta, pero como unidos, aliados, hacer esos movimientos desde la comunidad sorda, ir a estos espacios como el Ministerio de Cultura y no estar eh, separados porque si nosotros estamos eh, con diferentes opiniones ¿qué sucede? Eh, el gobierno va a ver que no hay una claridad y una unanimidad, entonces nosotros debemos estar muy acordes, pensar exactamente lo mismo y que esto permita que nosotros podamos tener esos movimientos para poder hacer esa incidencia y recordar que es patrimonio, la lengua de señas es patrimonio de la comunidad sorda. Inda también, es un debate sumamente interesante, y es un debate en el cual se han visto posturas que convergen, no son posturas alejadas la una de la otra, convergen y nos demuestran que la comunidad sorda está defendiendo sus derechos, está defendiendo el derecho a la lengua de señas, defendiendo la lengua de señas, ojalá que esto también sirva para la unidad, no que más adelante eh, como FENASCOL podamos proponer un evento de tipo académico, ...en el cual se continúe con este debate, porque no son simplemente ustedes dos, sino muchísimas más personas que desean construir este tema al interior de la comunidad sorda. No se trata de que la comunidad esté fragmentada y que el gobierno simplemente esté mirando cómo la comunidad sorda esté dividida... ...y los que terminan perdiendo al final somos nosotros, la comunidad. Quisiéramos continuar con este debate... De hecho, hay muchísimos comentarios que nos están dejando, pero por tiempo pues no los alcanzamos a atender a todos. Es un tema una sumamente conclusión. interesante, así que queremos darle las gracias a Miladis, a Cinda también. Y nos dejan ustedes también una reflexión, ¿no? lo que decía Miladis. ¿Qué sucede entonces con las universidades donde hay oyentes que están enseñando la lengua de señas? ¿Qué se puede hacer? Porque hay un vacío legal también, como lo mencionó Cinda, y es algo que requiere arreglarse, que requiere tratarlo de la mano con más líderes. Y pues lo que decimos es que ojalá los líderes sordos de la comunidad estén unidos con el mismo fin. Y es el de la lengua de señas como patrimonio cultural de la comunidad, por esa defensa de ese patrimonio. Muchísimas gracias. Sería gracias, bueno hacer Lades. una conclusión. Muchísimas gracias, eh, Cinda. Quisiéramos dar una conclusión en este momento pero pues sabemos que viene para más adelante. No sé si ustedes quisieran terminar con eso. Sí, una palabras. conclusión eh, muy corta. Eh, especialmente eh, para todos los que nos ven aquí desde FENASCOL, eh, no solo somos la comunidad sorda, necesitamos eh, esa compañía desde la Federación de Sordos, desde las organizaciones, desde las instituciones, para poder ir más fuerte, estar empoderados. Sí, no solamente que quede eh, como la entrevista entre los líderes sordos como Miladis o Cinda, sino que también haya un compromiso, un compromiso o invitar también a Miladis a ser parte de ese colectivo y trabajar en conjunto, junto con la Perfecto, federación. Claro, gracias. Claro, Y es que… Como conclusión… Fenascol no está simplemente para mirar a la distancia. Nosotros estamos allí también es para recibir las opiniones de todos. Y obviamente estamos siempre detrás de este tema. ¿Eh, Milades. Bien, como conclusión frente a cómo solucionar este, esta problemática y cómo trabajar unidos, la verdad eso ha estado en nuestro discurso durante sí, mucho tiempo, 25 Sí, 25 años. Eh, creo que lo primero es que Fenascol piense en todas esas causas eh, de esta disputa que nos han afectado de generación en generación, es mi opinión, y que la ideología no sea unificada y hayan dos posturas. Necesitamos que Fenascol resuelva esas situaciones que anteceden a la actualidad, por ejemplo, el tema de interpretación hay que investigarlo, eh, y que esto sea un modelo para que la comunidad sorda pueda eh, solucionar esos conflictos. Es que hay una problemática que es antigua y que hay que prestarle atención, que es una causa de estas disputas que todavía continúan en la actualidad. Hay que darle solución para que la comunidad sorda aprenda y viva en paz y trabaje mancomunadamente y podamos dar solución a esta problemática. Sí, es. Gracias por este espacio. Así es. Muchas gracias por los consejos que nos has dejado Milades y tú también, Cinda. Estamos muy abiertos a este diálogo, a escucharlos, Pero que sea un compromiso, todas. un compromiso de ese Hablando trabajo conjunto. El este tema de apropiación Bien. cultural, pues lo dejaremos para más adelante. Y como Milades lo decía, tenemos que remitirnos también a la historia, a ver qué ha pasado y cómo se puede lograr una solución. Y pues de seguro cuentan con nosotros para prestar atención a sus sugerencias, a sus comentarios y a construir un mejor futuro para la comunidad. Un futuro en el que Super. construyamos también para nuestros niños y niñas. Estoy niños. de acuerdo. Muchas gracias. Niños. Que, que viva Ularis el poder sordo. Gracias, por este buen debate. Sí. Bien, gracias. Muchísimas gracias.